El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en IR. Video número 20. Recordemos las terminaciones de los verbos regulares terminados en IR en el tiempo pasado o pretérito. Tenemos el verbo VIVIR. Y vamos a decir, yo viví, terminación y, tú viviste, iste, él, ella, usted vivió, yo, nosotros, nosotras vivimos, y vosotros, vosotras vivisteis, isteis, ellos, ellas, ustedes vivieron, y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 Recibir. Siete. Salir. Ocho. Subir. Nueve. Vivir. Diez. Añadir. Once. Aplaudir. Doce. Asistir. Comenzamos con el verbo abrir. Yo abrí. Tú abriste. Él, ella, usted abrió. Nosotros, nosotras abrimos. Vosotros, vosotras abristeis. Ellos, ellas, ustedes abrieron. Cuando yo abrí la puerta, encontré este paquete. Dividir. Yo dividí. Tú dividiste, él, ella, usted dividió, nosotros, nosotras dividimos, vosotros, vosotras dividisteis, ellos, ellas, ustedes dividieron. Mi madre dividió el pastel para los niños. Escribir. Yo escribí. Tú escribiste, él, ella, usted escribió, nosotros, nosotras escribimos, vosotros, vosotras escribisteis, ellos, ellas, ustedes escribieron. Ernest Hemingway escribió excelentes libros. Imprimir Yo imprimí Tú imprimiste, él, ella, usted imprimió, nosotros, nosotras imprimimos, vosotros, vosotras imprimisteis, ellos, ellas, ustedes imprimieron. La secretaria imprimió los documentos. Insistir. Yo insistí. Tú insististe, él, ella, usted insistió, nosotros, nosotras insistimos, vosotros, vosotras insististeis, ellos, ellas, ustedes insistieron. Marcela insistió hasta que alcanzó sus metas. Recibir yo recibí, tú recibiste, él, ella, usted recibió, nosotros, nosotras recibimos, vosotros, vosotras recibisteis, ellos, ellas, ustedes recibieron. Miguel recibió mucho dinero de sus padres. Salir yo salí, tú saliste, él, ella, usted salió, nosotros, nosotras salimos, vosotros, vosotras salisteis, ellos, ellas, ustedes salieron. Ellos salieron de su casa muy temprano. Subir. Yo subí. Tú subiste, él, ella, usted subió, nosotros, nosotras subimos, vosotros, vosotras subisteis, ellos, ellas, ustedes subieron. Nosotros subimos la montaña en dos horas. Vivir. Yo viví, tú viviste. Él, ella, usted vivió, nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivisteis, ellos, ellas, ustedes vivieron. Ellos vivieron en África mucho tiempo. Añadir. Yo añadí, tú añadiste. Él, ella, usted añadió, nosotros, nosotras añadimos, vosotros, vosotras añadisteis, ellos, ellas, ustedes añadieron. Yo añadí más pollo y agua a la sopa. Aplaudir. Yo aplaudí, tú aplaudiste. Él, ella, usted aplaudió, nosotros, nosotras aplaudimos, vosotros, vosotras aplaudisteis, ellos, ellas, ustedes aplaudieron. Nosotros aplaudimos mucho al cantante. Asistir. Yo asistí, tú asististe. Él, ella, usted asistió, nosotros, nosotras asistimos, vosotros, vosotras asististeis, ellos, ellas, ustedes asistieron. Yo asistí a todas las clases este año escolar.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 Verbos regulares terminados en IR. Video número 20. El tiempo pasado en español.